Tauro, bienvenido a este espacio de Biosabiduría Ancestral Estamos aquí para hablar de este bonus que tenemos para ti en este mes de septiembre Sobre el dinero y el amor Recuerda ver la guía general que subimos el día de ayer para tu energía, Tauro Suscríbete al canal, dale like, activa esa campanita locochona que nos va a permitir estar contigo a través de vía sabiduría ancestral en cada momento que subamos un nuevo contenido, un nuevo video vamos a darle Tauro eh, no olvides ver tu guía general ahí también vas a encontrar bastantes respuestas a estos momentos que estás viviendo pido en este momento nos entreguen una guía para ti en los aspectos de dinero y amor para que encuentres respuestas palabras que resuenen en tu alma y que esta guía conecte con tu alma y si está ahí la respuesta, ¿por qué no dártela? gracias en tu presente tienes en el amor la carta de Calvalgar sobre la ola de cabeza. Tauro, es importante que recuerdes que en las relaciones es un acompañamiento mutuo. Nadie es más o menos que el otro. En las relaciones de amor, en el amor, este amor genuino, no hay el sentido de poseer a la otra parte, a la otra persona sino de acompañarlo o acompañarla también de sentirte acompañado de sentirte motivado ¿Okay? esta guía interna que se muestra con el hada que está encima del delfín nos dice que cuando te entregas al amor genuino impulsas a la otra parte cuando hay amor genuino en la Relación, ambos ven hacia el siguiente nivel, caminan juntos. No hay esta necesidad de jalar al otro o de retener al otro. Están libres. Y en esta carta te dicen justamente eso: libérate, libérala o libéralo. Únanse en compañía, no en posesión. Poseer viene del ego. Desde la raíz del miedo de sentirte solo, sentirte sola Sin embargo hoy te dicen, no estás solo Tauro Este poder superior en el que tú creas siempre está contigo puesto que eres hijo o hija de él o de ella, como tú le llames Y siempre te está acompañando Tu única misión en la vida cuando trabajas en relaciones de pareja es acompañar es reconocerte a través del otro, lo que hay que sanar en ti no te rete, no retengas, no bloquees este flujo ok te piden que fluyas porque se ha estado sintiendo estancada tu relación como si estuvieran atrapados en el barro como si uno quisiera ir para un lado y el otro al contrario y te dicen que es importante justamente que liberes esa resistencia cada uno de ustedes es libre y en esta libertad la mejor manera es apoyar las alas abrir las alas e instar al otro a que las abra Viene sintiéndote estancado en esta relación y posiblemente eh, Tauro se requiera un rompimiento, una separación, y no lo veas como algo negativo, sino como la, por, la oportunidad de encontrarte, de reencontrarte a ti mismo sobre lo que sí quieres y no en una relación, sobre lo que estás dispuesto o no a dar, y sobre todo, sobre todo, Tauro, a reconocerte a ti mismo como merecedor de amor y dador de amor, ¿ok?, la herramienta que tienes para conectar con tu alma y poder liberar estas resistencias tienes la carta visitas inesperadas eh, es importante a Tauro que le abras la puerta al amor a la entrega si no sabes cómo amar si no sabes qué es realmente el amor te invito a revisar las conferencias que tenemos en el canal de biosabiduría acerca de la autosanación para que descubras ahí herramientas y los pasos a pasos para encontrar el amor a ti mismo y poderlo compartir puesto que hay personas que quieren entrar en tu vida en relación de amistad En relación de posiblemente de una nueva pareja Sin embargo estás tan en, encerrado en ti mismo En la exigencia o en lo que esperas de la otra persona O las otras personas para tú poder tener Sensación de ser amado Que esto es una ilusión total de tu ego Puesto que nadie te va a venir a traer amor Sino tú vas a expandir el amor que hay en ti es solamente un reflejo, y estas personas te quieren reflejar este merecimiento de amor, esta capacidad y estos dones que tú tienes, esta gran persona que eres, sin embargo se sienten un poco tímidos de, de poder expresarse, puesto que estás como un poquito cerrado en emociones en tu corazón, como si hubieses estado luchando mucho en tu relación anterior o con la relación en la que estás, y estás cansado es momento de que conectes y, y liberes con liberes a tu alma sana esa sensación de vacío esta lucha interna que tienes entre sí entregarte y el miedo que te da sentirte vulnerable no estás solo puedes apoyarte y pedirle ayuda a los arcángeles Pídele ayuda a Miguel Arcángel para que puedas liberar la tensión mental, esta lucha interna mental que tienes de tu ego sobre ideas falsas, de lo que es el amor. Puesto que te resistes a comprender que esta relación está llegando a su fin, y entonces empiezas a idear, idear, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero viene más de tu mente que de tu corazón, puesto que tu corazón te dice es momento de abrir la puerta a lo nuevo. Y es importante, Tauro, que este mes trabajes en ti, que tengas un, un encuentro contigo, tienes la carta de la soledad derecha, boca arriba, y te dicen, es importante que entres en una conversación interna contigo mismo para que reconozcas qué es lo que realmente hay en tu interior, cuáles son tus miedos, cuáles son tus deseos reales ante una relación afectiva. Deja fluir tus emociones, Tauro. Para avanzar en la vida, es importante soltar las cargas, puesto que cuando llevas este cúmulo de piedras en tu espalda, el avance se hace lento y doloroso. Es momento de decidir soltar estas cargas, estas creencias mentales. No estás fracasando, tienes miedo al fracaso. En, tu, en tus relaciones Sin embargo no es un fracaso Como tal este cierre Tauro Es la puerta para que te liberes Y puedas entregarte Completamente a una nueva Relación, a un nuevo eh, A un nuevo ciclo Amoroso Recuerda que el amor Genuino no exige El amor genuino se entrega A sí mismo El amor genuino Acompaña, impulsa porque eso es lo que tú quieres sentir, el impulso, sentirte motivado por esa persona, sentir que sí pueden caminar juntos. Encarna, te dicen aquí, encarna lo que quieres recibir como reflejo. ¿Qué es encarnar? Sé tú ese apoyo, sé tú quien motive, sé tú quien eleve desde tu esencia, desde tu ser, desde tu amor. Sale Tauro, vamos a ver cómo andas en la parte del dinero. ¿Qué es lo que estás vibrando? ¿Cuáles son tus resistencias? ¿Tus herramientas de ayuda? Y finalmente, el consejo final. Para que tú puedas elevar tu energía hacia la abundancia. Y tus resultados se vean bastante favorables. Ya nos voló por acá una carta. Tu presente, tienes la brújula, está siendo orientado hacia nuevas oportunidades de crecimiento laboral y en negocios, Tauro. ¿Cómo vas a saber qué camino tomar? Es importante que hagas una pausa en este momento, en tu presente. Dirijas tu brújula hacia el norte geográfico, es decir, mires hacia el cielo, y te comuniques con este universo, con este poder superior en el que creas. Y te sinceres sobre qué tipo de vida quieres vivir a partir de hoy. De esto depende mucho las decisiones que vas a estar tomando sobre las oportunidades de negocio y de empleo que se te están presentando en la vida. Puesto que has dudado un poco de ti mismo... Y estas dudas vienen de un deseo genuino de tu alma, de que te dediques a lo que realmente te apasiona. Esta carta, el jardinero gentil, habla de los sueños, de las pasiones que tienes en la vida, de lo que te gustaría realizar. Y que por miedo a, a no tener, como por miedo a no tener dinero eh, o flujo efecti de efectivo, no lo has llevado a cabo. Sin embargo, hoy te dicen... Estos sueños es momento de que te dirijas hacia ellos Tienes la compañía En el pasado has estado sintiendo este impulso de tu intuición, de tu alma Que te está diciendo vamos por ellos, si sí se puede, si sí lo puedes lograr y te emociona Esta, Este rostro bello que ves aquí es, representa a tu alma Representa al poder superior que está vigilando y que está cuidándote siempre sin embargo, aparece de cabeza porque estás dudando de esa capacidad, de esos mensajes que te llegan. Mentalmente dudas, pero tu alma te, te, te está impulsando a seguirlos. Y es por eso que te piden, voltea al cielo, comunícate con él, con ella, pídele la guía y déjate fluir. Sigue el camino, sigue las guías para que entonces lo puedas materializar. Eh, Has sentido posiblemente si eres una persona que está trabajando en una empresa Has sentido esta necesidad de moverte hacia otro lugar Es buen momento para que lo hagas Revisa qué opciones hay que te lleven a tu paz Que te lleven a expandirte en creatividad, en proposiciones, en propuestas, en estrategias Que realmente sientas que estás viviendo un crecimiento personal y económico ok no te vayas por aquellas opciones que solamente te reflejan un beneficio económico en tu mente y por dentro sientes que no es por ahí la herramienta que tienes para poder irte hacia el otro nivel es tienes momentos de alegría invertido y a qué se refiere si tú conectas desde el amor, desde la abundancia, estos momentos de alegría, estas nuevas oportunidades que se te están presentando, se van a exponenciar de una manera bastante positiva en tu vida, en la parte económica. Sin embargo, aparece de cabeza porque de repente brillar en tus sueños, en tu pasión, te asusta. Te asusta porque has visto que llevarlos a cabo te ha generado oportunidades y ha abierto puertas que no te imaginabas y eso de repente te asusta y prefieres mantenerte en la zona en donde estás y esos momentos de alegría que podrían ser largos que podrían presentarse de manera continua a lo largo de tu caminar por esta vida con este esta sensación de miedo pues son chiquitos y son esporádicos no y de repente quisieras estarlos viviendo pero es importante sueltas ese miedo a brillar Brilla con toda tu luz, Tauro, porque tienes la capacidad de monetizar bastante bien. Tienes esta capacidad de manifestarte situaciones económicas fluidas para tu estabilidad, para llevar a cabo tus sueños, ¿ok? ¿Qué es a lo que te resistes ante este cambio que te están pidiendo que hagas? Al estímulo. La vida misma te está diciendo... Tauro, es momento de que pongas en marcha estos sueños y estos mensajes que has estado recibiendo El estímulo es el cambio, no te resistas al cambio La vida te está empujando para que brilles Acuérdate que lo que resistes persiste Entonces si tú te resistes al cambio, el cambio es inminente Y ante esta resistencia, ante este miedo a brillar pues lo vas a vivir de una manera rasposa sin embargo lo que te dicen hoy en tu presente con la brújula es mira el cambio sí o sí se va a dar en tu vida porque ya estás listo para brillar ya estás listo para llevar a cabo y monetizar estas ideas que has estado albergando en tu, en tu mente, en tu corazón que son bastante buenas sí o sí esto te va a llevar a brillar déjate fluir, déjate libre para que recibas la guía, cuando el alumno está listo el maestro llega y las personas que van a llegar para guiarte, para mentorearte en este crecimiento te van a, a estar estimulando al crecimiento, entonces no te resistas Tauro puesto que finalmente va a llegar este rescate en el sentido en el que lo hablan las cartas es si tú fluyes con este cambio vas a poder salir de este caparazón en el que te encuentras hoy. Deseo alcances a ver a la persona que está dentro de esta cueva, que tiene esta necesidad de ya salir a la luz, y que una vez que salga a la luz, va a poder volar y ver el mundo de opciones, el mundo de personas que están listas para, su, para apoyar y guiarlo en su trascendencia y en su evolución. El rescate en este sentido significa dejar los miedos, aceptar el cambio, ponte en marcha con estos sueños, puesto que siempre estás vigilado, siempre estás guiado por este ser superior que te acompaña en cada momento de tu vida. Gracias Tauro, deseo que aquí hayas encontrado respuestas. Acuérdate de ver el video de tu guía general del mes de septiembre para que puedas complementar este conocimiento y puedas poner en marcha cada una de las eh, guías que se te están otorgando en este momento. Suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video.